precio increíble, comuníquese conmigo, conmigo, tiene piscina, tiene todo para usted ponerlo en un lugar bien bonito y un terreno bastante amplio para parqueo, ustedes me llaman acá entonces conversamos y el precio es negociable, así que estamos vendiendo, vendiendo también los solares en la Camilo de 755 metros, usted se habrá conmigo y también vamos a negociar Quiero dar el saludo a José Tomás García de la estación de Saco Quisqueya, también atrás de la semana Moya, se queda acordar ahí. Así que un saludo para ellos. Mira, me soltaste muchacho aquí otra vez. Ay, Dios mío. Aquí anda ella. Entonces, vamos arriba, señores. Señora dice que su hijo fue herido por desconocido y ahora no se sabe dónde está. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. como a las 11 de la noche, eh, casualmente por la vera de la escuela.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 Entonces, luego, después que lo curaron y todo en el hospital, me lo trajeron preso. Yo no sé por qué está preso, porque él no puede estar preso. ¿El hijo suyo tiene, tiene, problem tiene problemas con la policía? No tiene ningún problema con la policía, no. Ni fue... ¿No No, no. ¿Cómo tiene... se llama su hijo? Eh, Jesús Orlando Paulino. ¿El pie derecho? El pie derecho abajo. ¿Dónde sucedió? Eso fue en Barrio Cristo Rey el nombre Jesús Orlando Paulino. No tiene problema con la policía, no tiene problema con nada, no sé por qué está preso, entonces ¿por qué lo tienen preso? ¿No pueden tenerlo preso, herido heridos aquí? Yo sido que lo suelten, que lo investiguen y lo suelten, porque si no tienen ningún delito, tienen que soltar. ¿Cómo que se llama Jesús? Jesús Orlando Paulino. Bueno, son las informaciones. vamos a ver esta información. Dice que la policía, dice, hombre herido fue sorprendido robando una casa. Vamos a escuchar si tiene si relación con esta información. Nuestra Policía Nacional les informa que un hombre fue apresado por herir de bala a otro en un hecho ocurrido en la madrugada de ayer. El detenido es el nombrado Emilio José Concepción, alia Manolo de 43 años, quien reside en el sector Cristo Rey, aquí en San Francisco de Macorís. Según el informe preliminar, indica que el detenido está siendo acusado de ir de bala al nombrado Jesús Orlando Paulino, de 20 años, quien también se encuentra detenido y este reside en el sector antes mencionado. Al ser cuestionado José Emilio, alias Manolo, este manifestó que el herido se presentó a su residencia eso de las 2 de la madrugada de ayer tratando de penetrar a la marquesina con la intención de robarle productos de limpieza, la cual tenía en dicha marquesina. Al momento del arresto se le ocupó el revólver calibre 38 milímetros con porte y tenencia del Ministerio de Interior y Policía, vencida del año 2012, a nombre del padre del detenido Feliciano Concepción. En cuanto a los prevenidos, serán puestos a disposición de la justicia. Ahora, ¿Que su hijo no estaba en qué? ¿Que usted no dijo? que no estaba en eso? Miren el informe policial. dice que fueron a penetrar a una casa. Y el hombre entonces le disparó. Y dio uno de ellos. Y ahora el muchacho está detenido por eso. Está el arma. Está el hombre que disparó. Que mi hijo no se mete en nada. Investiguen bien dónde anda su hijo. Está preso y va a ser puesto a disposición de la justicia. Así que por eso le dije que pasáramos otra información a ver qué decía la policía sobre esto. Ya, ya usted lo vieron. Si usted para que usted vea la expresión de la señora, que su hijo no se mete en eso. Bueno, ya está aclarado, entonces la justicia determina si lo van a soltar o no lo van a soltar vamos entonces a la otra plaza, medida de coerción, a de mercado ay Dios mío El día de hoy como todos saben se estaba conociendo la medida de coerción contra los polleros contra los polleros de mercado o una parte eh, Procuraduría de Medio Ambiente no ha instrumentado su expediente como debe en audiencia alegó que se habían depositado una prueba no obstante la misma magistrada eh, salió por un instante de dicha sala para comprobar si dicha documentación había sido depositada. En este caso, documentación videográfica contenida en CD. Pero la maestrada comprobó que no había sido depositada. Eh, se aplazó la audiencia a los fines de que ellos puedan regularizar dicha situación, aunque uno, en la calidad de abogado y defensa técnica para el presente caso, le va a responder en su debido momento. Aplazada para el lunes 8. Dicha audiencia se aplazó con la finalidad de que el Ministerio Público eh, someta los medios de pruebas en contra de los imputados, el cual ya el Ministerio Público había depositado los medios de prueba al tribunal, pero eh, parece ser que no se le notificó a la defensa técnica de dichos imputados. Eh, los medios de pruebas. Eh, todavía no podemos decir nada, o sea, eh, decir este, sobre el respeto, si sí se les va a conocer medida, eh, no sé el Ministerio Público con qué línea viene, pero hasta ahora eh, depositar los medios de pruebas a cada parte para que se lo notifique a los imputados. Sí, licenciada María Esperanza García Martínez María Brito María Brito, eso no es cuestión tuya ¿Cómo tú acusas a esa gente? Porque comer pollo es afectar el medio ambiente y los recursos naturales ¿En qué pone el pollo en riesgo a la salud humana? ay Dios mío, perdóname Señor Jesús, cuánto pecado se convierte en tu nombre María coja su río cuáles son las acusaciones que le puede ser la apocadora para la defensa del medio ambiente a esos polleros si un elemento de salud pública porque es salud pública la que tiene que ver con esto, en cuanto a la higiene no el Ministerio del Medio Ambiente la UGAN y el Ayuntamiento Municipal son responsables de eso. Ahora, ¿en qué tiene que intervenir la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales? Óigase bien. Procuraduría para el medio ambiente, la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. ¿Qué recursos hay allí? A esos pobres polleros. ¿En qué afecta la ley 6400? ¿en qué? si todo el impacto ambiental está dado ahí y si el mercado municipal tiene que ver sanidad vegetal de salud pública ay Dios mío perdóname perdóname Señor Jesús ay ay ay tienen que respirar tranquilo imponen fianza de 15 mil pesos al mello vamos a ver qué pasó con el mello de Jeffrey Antonio, que eh, la juez le impuso una garantía económica de 15 mil pesos y la obligación de presentarse los días primero de cada mes. Realmente hasta eso es excesivo porque tienen como prueba un video donde no aparece Jeffrey, el eh, No sabemos por qué le solicitar medidas de coerción. Además la víctima se presentó y dijo que él no, no vio que él realizó ese disparo. O fue un disparo, una, una bala perdida que lo hirió. Por eso la juez le medida medidas diferentes a la prisión preventiva. En el caso de Alexander se aplazó para el miércoles la medida porque la víctima tuvo que irse a trabajar, entonces para que esté presente. Ajá, si fue una bala perdida, entonces, ¿para qué acusan el medio? Y para que la jueza le dan un lugar, entonces le ponen 15 mil pesos para que se metiga el caso. Ustedes usaron uno ayer que hirió a la esposa, después y vio a la esposa, pues mató al esposo, le pusieron 12 años. Porque una de las pérdidas dice la persona que no sabe si fue que la tiró. Yo no sé quién es el medio. Son 15 mil pesos que tiene para el medio. Entonces se necesita periódica. ¿Cuántos jueces buenos hay en San Francisco Macorís? Que Dios lo bendiga. Ay, cuántos fiscales hermosos. Ay, Manly Rodríguez. Yo, tú eres mi prima, pero esa fiscalía, si pasa por BTDO. Ay, Dios mío. Qué gametano, mamá, fue una esa fiscalía. Ay, mi esta gracia. Reverendo. Ay, ese, ese, es mi, ese, ese es mi padre. Yo apoyo al padre Moncho todo lo que diga. Así como así que dice Reverendo Ramón Alejo. Afirma, el gobierno ha perdido autoridad. Vamos a ver qué dice mi querido padre Moncho. Yo no te puedo decir la posición de la iglesia porque yo no soy la iglesia. Ahí te digo la posición mía como iglesia. Eso sí, mi posición mía como iglesia y de muchos hombres y mujeres de iglesia es que este país ha perdido el sentido de la autoridad.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 La autoridad es servicio, la autoridad... Bueno, eh, esa información, tú ves, la valoramos del Padre Moncho y la queremos muchísimo. ¿Siguen los problemas en el abierto Espínola? Vamos a ver qué dicen los habitantes de ellos. Vamos a ver qué dicen los habitantes. Bueno, vamos a esperar a que los muchachos de edad de los problemas del el Espínola, de según denuncia que siguen sí igualitos los problemas. Pues sí. Vamos entonces a comentar mi información, señor director.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 ...por pedazo lo hicieron, dan vergüenza, esa es la política de los hombres... ...por eso dice la palabra maldito el hombre que cree en el otro hombre... ...y vienen manso buscando la votación... ...pero yo tuve un sueño que la gente estaba negativo a la votación... ...porque ya muchos se están quejando... ...de que este gobierno trabaja muy poco... ...en, le, en el sector del Espino, la primera, segunda y tercera etapa. ...Pablo Martínez Roque, siervo de Cristo...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 en una sola noche hacen un disparate y entonces nosotros que somos ignorantes vamos y votamos por ellos a ponernos cuatro años sufriendo. tengamos cuatro años sufriendo con esa porquería, mira para allá ve mira para allá, cuatro años sufriendo con esa la porquería la el mal hoy, que nadie lo aguanta, nadie lo aguanta porque es una porquería, no hay agua y está mal hecho y nada si tiene problema. vamos a seguir con el comentario entonces de Madeja Dicen que la cosa sigue igual, ya para concluir, vamos a ver. Como estaba hablando, el ministro de INAPA vino el otro sábado en la tarde y hablamos con él, quedamos en un acuerdo eh, que, que se iba a montar un sistema de bombeo para, para Madeja, directamente para Madeja desde el tanque. Mientras tanto, llegaba... ...la cuestión del tanque... ...porque de ahí, de esa reunión que tuvimos... ...en el Club de Madeja... ...el sábado... ...de ahí no fuimos donde... A, a, al, ...al sitio... ...de donde se va a construir el tanque... ...de ahí fuimos al sitio con el ministro... Eh, ...creo que ahora... ...se va a resolver los problemas porque... ...como ustedes saben, nosotros teníamos... Un, ...un movimiento plantado... ...para el 19... ...ese movimiento nosotros lo, lo hicimos... Eh, con el propósito de levantarlo trabajando si, la, si los funcionarios de la autoridad estaban trabajando nosotros levantábamos el movimiento pero no es que hemos tumbado el movimiento el movimiento está en pie nosotros como ellos están trabajando le, le, le, dimos, una, le, sí, le dimos una tregua para que trabajaran entonces el movimiento está en pie si ellos paran el trabajo o, o, o algo hay, hasta los niños no vamos para la calle ya, porque ya no aguantamos más este, este problema de esta agua, en, en 14 años que tenemos nosotros luchando por agua y, y no se resuelve. Luego de, de, de, de que se a una compañía se le anuló se le el agua de un trabajo que hicieron las otras semanas, ¿qué ha pasado? ¿Ha llegado el agua de ahí para acá? No, no, no, no, no, eso no tuvo resultado eso no tuvo resultado. ¿Por qué no tuvo resultado? Porque el agua, según informaciones, el agua la cortaron donde no era. Porque imagínate, de que cortarle un tubito de tres cuartos a una fábrica de agua. Eso, era, eso fue lo que eh, dijo eh, eh, el dueño de la, de la planta de gas. Que, mire, caben ahí, que ahí es que está. Y lo que había era un, un tubito de tres cuartos. Según informaciones, el otro tubo de tres que ellos tienen... De estar más adelante, pero esto, esto no tuvo resultado. Eso sí que nosotros, como te digo, paramos el movimiento porque están trabajando. Ya la retro vino ahí a, al tanque, hizo un zanjeo. Eh, según informaciones, porque yo no hablo caballar, yo no digo lo que no, vi, no he visto. Según me informaron, eh, trajeron dos bombas. Dos bombas para plantarla, para, para ponerla allá en el tanque para el bombeo de madeja. Y por eso nosotros estamos esperando, nada más estamos esperando. Si eso no se, no, no, no resuelve, no se resuelve, hasta los niños vamos para la calle. Bueno, ya concluimos ya nuestro programa nuestro análisis, Freddy Rodríguez como bateador destinado. En breve entonces viene el noticiario Telenor con Rey Peña, que ya. El hombre tuvo de vacaciones, después de repeña viene sin límite, después concluyendo entonces.